Hola amiga, amigo. Hoy vamos a hablar concretamente de algo que seguro que alguna vez en, en el día te ha pasado por la mente. Y es la palabra ansiedad. E inclusive ni siquiera te has atrevido a lo mejor a nombrarla. Y sin embargo en tu, en tu cerebro está ahí revoloteando ansiedad, angustia, nervios. Um, incluso lo puedes confundir con la ira o el enfado. Y realmente lo que estás es ansioso o ansiosa. ¿La ansiedad se produce por qué? Pues la ansiedad se produce naturalmente porque estás pendiente de una solución en un futuro que es la que más te conviene e incluso la que más deseas. Y esa situación de quererlo, tenerlo ya, pues es lo que te provoca ansiedad o que esa solución salga como tú quieres, es lo que te provoca ansiedad. ¿no? Como decía un amigo mío hace muchos años, dice, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Bueno, como habrás comprobado, importante para bajar los niveles de ansiedad es el humor. Es esencial, escúchame bien, es esencial tener buen humor, incluso reírte de ti mismo. Los más sabios son los que tienen el humor más desarrollado. Y si no, que se lo digan a los actores y actrices del cine cómico de toda la vida. Qué gran éxito han tenido y qué gran crecimiento personal. Bien, la angustia, ¿cómo la podemos enfrentar? La ansiedad, ¿cómo la podemos enfrentar? Los nervios, ¿cómo lo podemos enfrentar? Cuando tienes ansiedad frente a algo y no sabes cómo acometerlo porque te da miedo también, seguramente te quedas un poco en el aire y no sabes qué es lo que tienes o lo que puedes hacer. Entonces, ahora, quiero que te quedes conmigo para que, por favor, tengas muy presente y te entre por un oído y no te salga por el otro tres técnicas muy importantes muy cotidianas, muy fáciles que necesitan su tiempo y su práctica para que aplaques la ansiedad para que combatas la ansiedad, para que anules la ansiedad e incluso pases a un estado seguramente de felicidad ¿Quieres conocerlo? Pues quédate conmigo Hasta ahora, nos vemos dentro Bueno, pues muchas gracias por quedarte conmigo y en definitiva vamos a empezar por lo más importante. Yo siempre, siempre te suelo decir, no pares de hacerte preguntas y efectivamente sigo en ello, no pares de hacerte preguntas. La más importante ha de ser, ¿qué es lo que en estos momentos, ahora, hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, me trae ansiedad? ¿Qué efecto deseo, qué resultado deseo para hoy que me lleve a un estado de ansiedad? Que incluso me lleve a un estado de semi-enfado o de ira o de resentimiento, porque muchas veces cuando tienes ansiedad se acumulan otras emociones que si llevan mucho tiempo contigo se convierten en sentimientos. Hay uno soterrado que es el de la tristeza, y el de la tristeza es un sentimiento importante que a pesar de ser un poco negativo, te ayuda mucho a la introspección y te ayuda mucho a conectar contigo mismo y por tanto a sacar soluciones, a tomar decisiones, a ir hacia adelante. Hoy te presento tres técnicas importantes, esenciales, básicas para asumir, controlar, aplacar la ansiedad e incluso pasar a un estado mucho más positivo. Mira, el primero, el más importante, por, por tener una practicidad muy rápida, es el mindfulness. Yo sé que es un nombre raro, que está muy conocido, que está muy de moda, pero que te suena un poco así, mindfulness, ¿esto qué es? Vale, atención plena en el momento presente, sin juicios, en un estado neutral, poniendo simplemente... Lo que es la atención a tu respiración y al estar en el aquí y en el ahora. Sé que es poco fácil, sin embargo con la práctica lo puedes conseguir. La forma más sencilla es que tomes una postura cómoda, recta, la cual facilite tu respiración y simplemente tomes conciencia de cómo inhalas por la nariz, llenas tu barriguita y sueltas o exhalas por la boca. Solamente eso. Eso es lo más básico que puedes tomar de mindfulness. Solamente eso. Entonces, cuando tengas un estado de ansiedad por algo, para. Para. Primero, para. Segundo, colócate en ese estado que te estoy comentando, en un sofá, encima de una cama. Puedes estar también tumbado. Como quieras. Lo importante es que estés cómodo y relajado, relajada. Tomes plena conciencia del presente, segundo a segundo, de tu respiración. Nada más. Te darás cuenta de que cuando pones absolutamente foco en cómo estás respirando, cómo está entrando el aire en tu sistema nervioso, cómo está entrando el aire en tus pulmones, cómo está entrando el aire en tus músculos, cómo está entrando... ¡Ah! Que he dicho sistema nervioso. Sí, ¿ves? Estás atento. No, el aire no entra en el sistema nervioso. Sin embargo, si estás plenamente consciente en cómo respiras, sí te va a ayudar a relajar tu sistema nervioso. Todo está conectado, todo es energía. Si tu energía está en calma, todo va a producir calma. Y cuando hay calma, no hay ansiedad. Exacto. Luego, solamente esta pequeña mini dinámica para con el mindfulness. Solamente, atento, atenta, momento presente, tu respiración. Nada más. Con la práctica te darás cuenta cómo pondrás un mayor foco al presente absoluto, de forma neutra, sin prejuicios, sin enjuiciar, sin criticar, sin... Nada. Estás respirando para que veas la parte un poco más de humor, como si fueras una ameba. Ser unicelular simple. Respirar, punto. Nada más. ¿Sí? Primera técnica, mindfulness. Segunda técnica, meditación. La meditación es una técnica importantísima en el día a día. Si sí entra dentro de mindfulness, aunque no ves mindfulness. Meditar, ¿qué es? Mira, tú puedes meditar hasta en un minuto. ¿Cómo puedes meditar de la forma más simple y sencilla? Vale. Yo te recomiendo una cosa. Astráete totalmente de lo que estás sintiendo en este instante. Olvídalo. Y ponte a meditar en algo que te haga feliz. Da igual si es de hoy, de ayer o de hace 30 años. Simplemente ponte a meditar como punto de partida en algo que te hizo feliz. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tuviste un cumpleaños en 1982 que fue para ti... Realmente importante porque un amigo tuyo te regaló un reloj, te regaló un reloj digital que tú querías porque te gusta hacer trekking, montañismo o, o piragüismo. Da igual, pero lo importante es eso, que tú recuerdes ese instante y que dejes que te invada ese momento aquí, ahora en el presente. ¿Ves? Vuelvo a hablar de aquí y ahora, ¿te das cuenta? Ponle foco a aquel momento. Y de ahí deja que fluyan los pensamientos, deja que vagues como volando dentro de tu historia, dejando que se aproximen las imágenes, que vayan, que vengan. Quédate como un observador de aquello que, su, que sucedió en aquel momento. Nada más. Simplemente en ese proceso, ¿quién se acuerda ya de la ira? ¿Quién se acuerda ya de la angustia? ¿Quién se acuerda ya de cualquier sentimiento asociado a la ansiedad? Déjate volar, déjate crear, déjate imaginar, medita desde un punto de vista absolutamente positivo. Esa es la idea principal de la meditación. Como la has visto también en otros vídeos o, o podcasts, eh, te doy eh, diferentes ejemplos. Pero no obstante, no importa, no, pongas, no te pongas ahora en la ansiedad de encontrar aquel episodio o de encontrar aquel otro vídeo. No, simplemente medita, partiendo también de la respiración y te, sobre todo lo más importante, de aquel momento positivo que te sucedió. Punto. ¿Ves? ¡Pam! Ya has cambiado tu estado emocional. De uno de ansiedad a uno de goce, placer, divertimento y, ¿por qué no? De abundancia, si aquello fue algo eh, enriquecedor para ti en cualquier sentido, personal o profesional. Y pasamos a la tercera técnica. La tercera técnica es la visualización. Bueno, la visualización habrás visto alguna vez o habrás escuchado alguna vez que te he comentado el ejemplo para mí más grandioso de la visualización, que es Barbara Station. Barbara Station, cantante y actriz, siempre, siempre, siempre que se ponía a visualizar, siempre se iba al final del proceso de lo que deseaba. Me explico. Iba a hacer una película. Bien, pues ella ya estaba en el final de la película, como que ha, ha ocurrido un ex, vamos, exuberante, maravilloso, super cool final de su película. Había salido bien, los actores habían trabajado de maravilla, había sido perfectamente acompañada, cuando, lo, cuando dirigía ella películas, pues perfectamente dirigida por ella, y ella se ponía a visualizar una mini movie del final de su película. Por supuesto que iba a ser un estreno grandioso, mundial, internacional, maravilloso, excitante, exultante, vamos, prácticamente un orgasmo mental. Y de ahí se iba para atrás en su visualización hasta el principio de la película. ¿Te das cuenta qué curioso? Es empezar por el final, es visualizar lo que deseas como que sale absolutamente 10. Y de ahí irte al principio, por ejemplo, algo muy cotidiano. Tienes un examen el próximo martes, un examen muy, muy, muy, muy, muy importante porque es uno de los finales de tu carrera de psicología, por decirte. Entonces, tú ya has de comenzarte a visualizar primero el contexto, ¿dónde estoy? ¿En qué aula estoy? ¿En qué pupitre estoy sentado? ¿Cuánta es la luz que entra por la ventana? ¿Cuánta es la luz que me dan los fluorescentes o los tubos del techo? qué suena, cuántos alumnos entran, qué profesor me va a examinar, ve creando tu mini historia igual que Bar Station, ¿vale? Y ahora ponte a visualizar que estás finalizando tu examen y estás convencido porque lo has visto, porque lo sabes, porque repasas tus respuestas y son 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Wow, qué contento te estás poniendo, qué contenta te estás poniendo saber que lo que has hecho, lo que has estudiado, donde has puesto el foco, la intención, la atención. Magnífico es todo un 10. Y de ahí ve progresivamente hacia atrás hasta el momento inicial en el cual te sientas en el pupitre para comenzar tu examen. Y ponte a visualizar esto absolutamente dirigiendo tu película con este final maravilloso. Habrás comprobado que en estos tres puntos importantes, esas tres técnicas, Mindfulness, meditación y visualización, hay un nexo común, hay un hilo conductor que se llama qué? creatividad, Que se llama qué? Fe, fe absoluta de que todo va a salir bien, que se llama ¿qué? imaginación, que se llama ¿qué? positividad, que se llama ¿qué? vivir en el presente algo que nos hace felices, eso es lo principal, y vivirlo ¿cuándo? en el aquí y en el ahora. Mientras que estás haciendo todo este proceso, ¿sabes lo que sucede? Que ya ni te acuerdas de la ansiedad. Es más, estoy convencido de que cuando terminas tu estado mental, tu estado emocional es positivo. Pruébalo. Lo que te va a hacer un experto en esto y en sentirte bien día a día, porque la felicidad la vamos construyendo momento a momento, y se puede conseguir, es precisamente eso, que tú seas el director de tu vida, que tú lleves la batuta en la orquesta, que tú seas el capitán de tu barco, que tú seas el, el piloto que lleva tu vehículo hacia donde tú quieres llevarlo. Tú no vas conduciendo a 120 por hora o, o vas conduciendo a 200 por hora en una recta sabiendo que al final hay una curva sin saber lo que va a pasar, ¿a qué no?, no, eres precavido y vas pensando en la siguiente curva posiblemente a qué velocidad voy a entrar y seguramente va a ser mucho más lenta que 200 kilómetros por hora, porque sabes que si no es posible que te salgas. Si tienes la inteligencia para esto, que la tienes naturalmente, también la tienes para realizar tu mini historia, tu mini movie de lo que deseas, de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y ¿sabes que Hay algo muy importante que se suma a la mindfulness, a la meditación y a la visualización haciendo esto. Y es que tú mismo te acabas de crear historia. Tú mismo acabas de crear realidad, que se va a hacer además realidad. Pero bueno, eso lo veremos tranquilamente en otro capítulo. Espero que te haya gustado. Un abrazo y hasta la siguiente.